Buenas tardes compañeros, en este video te mostraremos cómo la depresión tiene impacto no solo en adultos mayores, sino también en los jóvenes. La depresión es un trastorno del estado de ánimo, en el cual los sentimientos de tristeza, pérdida, ira o frustración interfieren en la vida diaria durante un periodo de algunas semanas o más. La UNAM contra la depresión es una iniciativa por el Departamento de Salud Mental de la Facultad de Medicina. Se trata de un proyecto que busca evitar la deserción escolar, el cual lleva alrededor de cuatro años gestándose y que inició con el estudio de siete facultades. Entre los primeros resultados, se determinaron que quienes son más propensas a padecerla son mujeres, con el 73% de las encuestas. En este programa se ofrecen terapias individuales, así como grupales. Así es que si sufres de esta condición, acércate a tu departamento de psicopedagogía para pedir informes.